¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la gente del rincón del Ford? ¡Aguante el Falcon, vieja! Este, Extrañaba muchísimo hacer esto. Eh, hoy voy a grabar cómo voy a terminar el piso. Estoy muy contento. Hace un mes y medio que no podía meterle mano, así que bueno, vamos con todo. Gente, para empezar, yo estuve tratando de adelantar un poco de trabajo. Este, este piso que lo compré ya hace dos meses o menos tres, se me había oxidado todo, eso que estaba dentro del auto así que le pasé, sin incrustante y quedó de este color después enjuague bien, pero igual no sé por qué está de este color de este color <risa> así que bueno, lo voy a limpiar un poco con nafta y vamos a ver qué, qué es lo que pasa acá le, le hice dos huecos los agujeros porque voy a volonarlo al chasis este, ahí así lo dejamos bien fijo, y voy a, voy a soldar todo lo que es esto y también tengo que ir a comprar <coughs> eh, convertidor de óxido bien. ahí está bien agarrado, lo voy a dejar así gente está? no me voy a soldar, ¿eh? La verdad que es un día de mucho calor, muchísimo, acá en Córdoba, Este, así que son las 4 y media, no pude trabajar antes porque el calor que hacía, yo tengo el auto acá al exterior, así que hay que pensar también un poco en la, en la salud primero. Este, en Instagram hoy publiqué de que estaba a punto de, de comprar un Falcon, este, era una sorpresa que tenía, y a dos cuadras antes de llegar eh, el dueño lo vendió, así que bueno, ahora que seguí buscando. Este, acá les muestro más o menos lo que voy a hacer cómo voy a seguir voy a comprar convertidor de óxido está carísimo caro, caro así que <ríe> espero que no se me caiga como en el video anterior que se me cayó todo amigos aburoneé acá abulonea acá como para que se quede bien fijo el piso está este, en línea con lo que es el falso chasis piso ahí y ahí y lo siguiente que voy a hacer es marcar el piso nuevo con el viejo para poder cortar y que no quede chapa sobre chapa. De esta manera evitaremos que se junte barro entre chapa y chapa y, bueno, y se puda de nuevo. Así que bueno, vamos con eso. Bueno, amigos, como ven, ahí marqué un poco la línea y lo que voy a hacer es cortar un poquito más abajo. Así le dejo una letita por las dudas que. Bueno, que se perfore la chapa y me quede sin, sin chapa para soldar. No sé por qué la cámara hoy está enfocando tan pésimo a esto. Así que, bueno, a volver a sacar de vuelta los bulones y a darle. El calor está terrible, pero vamos a darle, gente. Tengo una ganas de terminar este auto o por lo menos lo que es el piso. Se imaginan. Vamos con todo. Bueno, amigos, acá estamos con el aliado número uno del Falcon convertidor de óxido. Una de las cosas más importantes a la hora de restaurar un falcón y pincel en mano le estamos dando estamos dando, pintando es difícil grabar y hacer algo así que tengan paciencia si se mueve un poco la cámara pero va quedando flamarda y... Pinto por acá abajo porque ya lo estoy por poner ahí en el piso, así que no voy a volver a ver nunca más esta parte de acá abajo. Todo bien cubierto. Ustedes saben que hay una parte del auto que yo había pintado con esto hace más o menos eh, dos meses. Ahí el contrazócalo. No me di cuenta que tenía que volver a soldar. Ustedes no se dan una idea de lo que estuve ayer con la moladora y el cepillo, dándole, dándole, dándole. no sale, no sale, el convertidor este no sale, o sea, imposible, es peor que la brea, y bueno, ahí muestro un poco lo, lo bueno que es para, para el auto, el, el pasarle el convertidor, gasten unos buenos mangos un buen convertidor, no compren el antióxido, compren el convertidor, nada, los resultados van a ser buenos, les van a dar muchos años más a, a su falco, es, es vital esto, es la protección que, que hace falta, imagínense que acá abajo le pega todo el barro, le pega todo, la, todo lo que le hace mal a la chapa, así que bueno, acá estamos, continuamos, vamos a esperar a que se seque un poquito y con este sol que me está quemando la cabeza amigos amigos amigos después de tanto tiempo volvemos volvemos a soldar la verdad es que es un momento muy muy esperado por mí vamos a correr estas mangueras Acá estamos este ya está todo acomodado abulonado ahí ahí ahí ahí trapito con agua ahí caso de cualquier imprevisto. Y bueno, vamos a alargar. Bastante nervioso y bastante contento también porque en este momento lo esperé mucho. Vamos a ver si nuestro querido sol eh, nos da el tiempo de terminar el piso completo. Eh, Miren lo que es la brea, ¿no? sabe lo que costó sacar esto? No, muchísimo. Así que bueno, empecemos nomás. Amigos, así es como termina el día de hoy La verdad es que Me ha llevado más tiempo del que pensé Que me tomaría, todavía no terminé Todavía me falta muchísimo para poder terminar Por lo menos esta parte está toda soldada Está bien firme el piso No tomando forma Con eso no demuestro, no, no demuestro nada, pero bueno No sé por qué hice eso Pero bueno, este De a poquito Ay, cómo cuesta, cómo cuesta este, la posición no es, no es de, la, de las mejores posiciones para, para poder laburar este, hay que estar todo doblado más con el volante que todavía no lo saqué ya me tengo que poner en campaña y el sol que se me está yendo ya está oscureciendo muchísimo como que ya es hora de ir cortando eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo termina esto me queda muchísimo todavía para, para terminar para este, sobre todo esas imperfecciones, donde por ejemplo ahí me quedo luz Acá tengo luz, esta parte estaba podrida Y bueno, terminé de soldar ahí este Bastante contento con el resultado Pero difícil, este no, no es fácil Hay que tener mucha voluntad para no rendirse con esto, ¿eh? les soy sincero Mucha, mucha voluntad Ahora desde acá, cómo ha quedado, si se tapó el hueco Desde acá quedó espectacular desde acá quedó muy bien, así que por lo menos de afuera se ve bien. No sé qué opinan ustedes, a mí me gusta bastante. Bueno gente, acá estamos destruidos, ya terminó el día. Este, se me, me estoy quedando sin luz y sin ganas también de, de seguir soldando porque la posición, como les comenté, bastante incómoda. Acá tenemos un futuro mecánico, Panchín. Este, les mando un abrazo grande, muchas gracias por haberse quedado hasta el final a los que se han quedado. Este, esta es la parte 1 del cambio del piso del Ford Falcon Ford Falcon 73 Proyecto del rincón del Ford este, Falta cada vez menos Así que bueno, vamos a seguir Un abrazo grande gente que decir algunas palabras vos? ¿Ah? ¿Mira? ¿Quién está ahí?